Con mansiones, con tener millones convivir lejos de pocas opciones Con tener más en máximas condiciones Compartir siempre gracias a vacaciones Porque en la vida el tiempo no es lento Para el que tiene siempre está en su momento Para el que no la rutina es su aliento Por mantener a sus crías con alimento sigo siendo la luz Entre tanta oscuridad esta linterna no se apagará como quisiera encontrar la forma de que esto se pueda acabar Porque muchos guerreros están muriendo gracias a alguien que no sabe liderar Un ser que ignora que ese gran poder conlleva una gran responsabilidad Y no sé porque creemos que conformándonos vamos a lograr fácil crecer La vida no es cruel, lo cruel es no tener la misma oportunidad que el que tiene más poder Porque aquí gana el que tiene más contacto Y no el que lleva años luchando por ganarlo Que Dios bendiga al pobre que trata siempre lograrlo Con brillo en su mirada y sin estarse pisoteando Y solo sé que nada cambiará Si tú no cambias la verdad todo será igual Enfócate en hallar la paz En ponerle más y todo se acomodará y solo sé que nada cambiará Si yo no cambio la verdad, todo será igual Me enfocaré en hallar la paz, en ponerle más y todo se acomodará porque... yeah.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 Se puede acabar, se puede acabar Porque estoy cansado de la peste que hay en esta sociedad PAP, Pap yeah. Pab, Pap Pap Pab, linterna no se apagará, Pab, Pab, Y confianza, y yeah. confianza. La me que de nuevo <ríe> Para verte Para verte Señora, me pegó Tienes que ver Me más cacho, vale. Tú, me más cacho Dale ¿De verdad? Oye, madre, no mando pasaje Y tengo que ir a otro patria madre, no me han pagado y eso no me paga, necesito comprarle los pañales a mi sobrino, el regalo de navidad.